Hola muchachos, bueno, voy a cantar una música especialmente, otro escenario, como ven, el otro está lleno de pintura y no quiero que, que vea pinturas, así que vamos a cantar una música para una amiga especial, que hace ratito lo compuse, bueno, la música, gracias a Vera, pero esto es para una amiga, se llama eh, Julián Molina, es una buena amiga, es de Piola. Y gracias a Dios tenemos amigos, así que la amistad es muy importante, así que... Uh, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Espero que le guste. Bueno, dice no nuevo look, de pelo un poco. Eh, quizás nada de la tarde, así que... Y comencemos con esto. Eh, one, two, three, now como seguro, no necesita esto como referencia, porque si no, no sé cómo empezar, así que, a la one, a la two, a la one, two, Tengo una amiga tan interesante, una amiga impresionante. Es única y novedad, muy buena y a la vez impactante. Esa, mi amiga, da buena y dulce compañía. Esa es mi amiga, tan buena y dulce compañía. Esa es mi amiga, tan chica pero diferente. Esa es mi amiga, tan sorprendente. Esa es mi amiga, tan chica pero diferente, esa es mi amiga tan sorprendente, única e incomparable. Debí a la vez fuerte, ella me sorprende, más represente, nadie la entiende, Cristo estará siempre contigo, siempre, esa es mi amiga, tan chica pero diferente, esa es mi amiga, de sorprender. Esa es mi amiga, tan buena y dulce compañía. Esa es mi amiga, tan buena y dulce compañía. Esa mía mía tan buena y dulce en compañía. Esa mía mía tan chica pero diferente. Esa mi amiga de sorprende, de sorprende. Yeah, yeah, yeah. Mm, gracias, bueno, como dije, esta canción va dedicada para vos, eh, Juliana, eh, espero que te guste, y, y perdoná, y feliz Día del Amigo, Perdonad por el arraso, pero esto te lo dedico por el Día del Amigo, recordá que siempre será mi amiga, si una, una, como decís, mejores amigos, o más chicas que yo, bueno, tenía 17, pero son muy buenas viste recordad que es tener una hija tener una familia que te quiere todo te quiere viste pero lo más importante una de las cosas más importantes es que Dios te quiere también y Dios tiene algo importante para vos así que eh, bueno eso perdona porque bueno tenía la canción de otra vez Gracias a Veran por la música que pone para poder componer música. Obviamente si no fuera por eso, no la habría componido música. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Y muchas bendiciones a todos. Eh, a Cooper, que se queda todo. Y espero que les guste. Gracias y muchas bendiciones. Ponga a me gusta. Eh, comparta amigo amiga. Suscríbase. Y por favor... Toca la campanita y sígueme en, en mi Facebook, Matías Emiliano Barrio, eh, en mi Instagram, eh, Matías Emiliano Barrio también, <ríe> sígueme eh, hasta Matías Emiliano Barrio, así. Bueno, después pues lo muestro, a ver si lo puedo componer, porque a veces me cuesta. Pero, acá esto siempre, eh, cualquier, voy a componer más música, pero esta quería hacer especialmente para vos, no me, porque es importante la amistad y importante... Los amigos, ¿eh? aquellos que tienen amigos seguro entenderá pero de primero de todo es Dios, Dios es Jesús el mejor amigo, porque lo que hizo Jesús nadie lo hace, murió por nosotros, por nuestra vida, y entregó su vida, y un amigo siempre que tiene un amigo, entrega la vida por eso, así que, por ahí, así que muchas bendiciones y lo dejamos hasta aquí, así que, y seguiremos con más música.